Hola, en este video vamos a hablar sobre esta cámara, la Zenith 12 x Es una cámara muy buena de Rusia, fabricada en los 90. Esta cámara usaba película 35 mm. y va acá esto lo subías lo ponías tirabas de la película la enganchabas acá cerrabas la tapa y tirabas y ahí sacabas las fotos y las fotos aparecían ahí, en ese lugar. Usaba lentes Helios 44, 70, 50 milime, milímetros Zenit Y venía con este lente también. Que este estaba con el estuche de la cámara. Autorregno, 55 milímetros también, de Japón. Este de la Unión Soviética. Otra de las cosas era que se usaba con flash esta cámara. Estos flashes. Así. Y este funciona. Ahora les voy a dar una demostración. Ahí le ponemos la tapita. Encendemos. Se lo enganchamos hasta que haga eh, un sonido, por ejemplo. Ahora va a empezar. ¿eh? Bueno, mientras se carga, les voy a decir algo. Esta cámara tiene 3, 5 velocidades. No, 6, perdón. 30. 60, 125, 50 500 y bulbo. Y algo más. Este botón está acá. Si se llega a notar. Ahí. Ese era para que la película vuelva a cero. Ahí se ve como 13. Tocabas y volví a cero. en particulares era el flash ahora sí les voy a contar esto dos tirabas acá y R. Bueno, mientras sigamos con la charla. Esto, esta perillita, perillita de acá, es para eh, el temporizador. ¿Vieron? Ahí saca la foto. Bueno, vayamos con el interior de la cámara. El lente se quitaba así. Y acá tenía un espejo para el visor, que esto subía y le golpeaba con el otro. Y usaba telas. Bueno, a ver si ahí anda. Ahí vieron esto. Ahora les voy a mostrar cómo gira, cómo va la tela. A ver si hace el flash ahí. Bueno, no hice nada así, se ha agarrado, se ha girado y, A ver, perdón, ¿Eh? y ahí, ahí viene, full flash. Ahora les voy a dar otra demostración del flash. Otra de las cosas es que esta cámara tenía ISO. Tenía ISO 20, 20 25, eh, 30, 50, 55, 100, 150, 200, 250, 400 y 450. Algo no muy bueno de estas cámaras era que el, que el vidrio iba tan fuerte, que chocaba tan fuerte y a veces se podía llegar a romper. Eso a mí unas cuantas veces me ha pasado y la tuve que mandar a arreglar. Bueno, ahí les voy a poner la velocidad 30 para que vean. 30. Bulbo, la bulbo era para sacar fotos así, bien. 60, 125, 250 500 y esas son las velocidades aunque en esa época todavía no estaba el ISO 400 quizá este fue algún agregado en algún momento de su vida seguro una cámara muy sólida y muy resistente. Bum. El flash se podía subir para arriba y para abajo. Para los costados no iba. Esta palanquita, que nos faltó decirle, capaz que me olvidaba, era para rebobinar el rollo. Este, cuando se acabó el rollo y llegaba a 36, acá en la ventanita, vos agarrabas de esta y hacías así. Hasta que escuchabas un... Para los que no sepan, 35 milímetros es esta película. Este tipo sí. A ver si ahí tiene el flash. Ten, tengo un problemita en el flash. No está andando bien. Bueno, espero que les haya gustado esta cámara. Y no les pude dar la demostración del flash. Va a haber otros videos con mayor definición. Chao.